Aquí viene otra Ultra. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vaya caja! Miren. extrae perfecto. Tenemos una collector rare de strike o, o Aquí viene otra ultra. Vamos a ver cuál es. Wow. <ríe> wow tributo torrencial en Collectors wow, vaya, esta, esta es una carta muy, muy nostálgica vamos a ver, eh, Despia, el teatro de los Brandes muy bien Plunder Patrol, Mark y, y nuestra primera, <gust> Ghost muy bien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 Casa del Cielo, as rey. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Wow! <risa> Jamás lo iba a imaginar. Miren. La primera Starlight Rare del año. Y vaya Starlight Rare. Elemental Hero Stratos. Una de mis cartas favoritas... Y esta sí la llegué a jugar hace mucho tiempo. Firepalace, Ghostrixina, Neiro y ¡wow! ¡Miren nada más, ¡wow! No sabía que venían Starlight, otra Starlight en el canal, perfecto. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué tal, eh? Para los amantes del Dark Magician, de Dark Magicians en Starlight Rare.